por la idea que en pocas minutos, en pocas, en pocos momentos va a dar su inicio con la llegada del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, es tu nombre, Antonio Díaz. Buenos días, tu nombre, José Antonio Díaz. ¿De dónde vienes tú? De la Fundación Misión Che Guevara. ¿Por qué el sí a la enmienda constitucional para darle la continuidad a todos los proyectos que lleva el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías? Misiones en materia de salud, en materia de educación donde formamos el ideal para, para continuar con lo que es el, el socialismo que está transformando este país. En estos 10 años de revolución, ¿cómo tú como joven venezolano, como joven bolivariano, has visto que se ha desarrollado el sistema educativo en Venezuela? Eh, positivamente, yo diría que más de un 100% este, en años anteriores, en gobiernos anteriores, no tuvimos esa oportunidad, y ahora miles de venezolanos, millones de venezolanos tienen la oportunidad de tener educación y formar parte de este proceso tan bonito como es el socialismo. ¿Mensaje entonces, entonces a los jóvenes para que este 15 de febrero salgan a las calles, salgan a votar? Sí, eh, le hago llamado a todos los jóvenes para que masivamente vayan a votar este y bueno, darle un, un buen, un gran esfuerzo a este sí, que este país lo merece, pues. Sí, a la enmienda. Sí, bueno, son parte entonces de las expresiones las personas que se encuentran acá de manera emotiva, de manera muy feliz desde esta esquina de San Francisco, aquí en la avenida Universidad de Caracas. Ah, a mira se encuentra también otra persona que viene su nombre señor leonel moreno vocero del batallón doctor emilio cañizales teleférico parte alta del estado vargas del municipio vargas hoy bueno febrero mes históricamente revolucionario de nuestra historia contemporánea y anteriormente hoy se están cumpliendo 195 años de esa gloriosa batalla de la victoria encabezada por ese gran patriota josé Félix Rivas con un grupo de jóvenes revolucionarios para la época, estudiantes y seminaristas. Y hoy nos toca a nosotros, es el fervor de patria que sentimos con nuestro comandante Hugo Chávez, dar esta lucha, dar esta batalla de las ideas en la construcción de nuestro socialismo bolivariano, autóctono que estamos construyendo enfrente y en la esquina de San Francisco, pues ya la gente participando en esta propuesta de enmienda constitucional, diciéndole sí, y por supuesto esperando las palabras en la tarima principal en la avenida Bolívar del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez. Las imágenes hablan por sí solas, allí los ven ustedes allí, pues como la gente ha salido en la ciudad de Caracas, el pueblo de Simón Bolívar ha salido a la ciudad de Caracas a decirle sí a esta propuesta de enmienda constitucional. Definitivamente, la gente no le dice pues de alguna manera no rechaza lo que es esta idea y esta propuesta del socialismo, esta propuesta del gobierno bolivariano de continuar, pues por supuesto, el próximo 15 de febrero a través de los diferentes llamados que han realizado los comandos del... De los comandos del Simón Bolívar y por supuesto también el presidente Hugo Chávez de decirle a esta propuesta que sí, para continuar con, pues, con estos proyectos, con estas misiones y darle continuidad a esta revolución. Pero también nosotros les comentamos que en apoyo a la propuesta de enmienda constitucional... Bueno, en las imágenes ustedes ven cómo la gente ya se encuentra en esta tarima principal esperando pues eh, las palabras de eh, Hugo Chávez, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Previamente escuchábamos cómo Aristóbulo Isturiz, quien es el, el vicepresidente del Distrito Capital, señalaba que Caracas está desbordada. Pero Eric Ortega nos tiene también información a esta hora.